Perdón, lo voy a editar el video. <ríe> Chicos, eh, hola, ¿cómo están? <ríe> Chicos. <ríe> perdón, me dio un ataque de risa. Ya. Chicos, eh, pre lanzamiento de Google. Perdón. Perdón. Eh, es que donde iba, <ríe> donde iba a comenzar se me salió un gallo. Chicos, ahora sí. Prelanzamiento de eh, Go Global. Déjenme ver. Ok. Sí. Perfecto. Vamos a ver este video. Es un video bastante largo. Se lo digo de una vez. Eh, entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ir comentando sobre la marcha. Las cosas que van diciendo sobre este prelanzamiento. Eh, una compañía que ustedes ya saben lo que es. A ver de solucionar todo lo de lo viejo vamos a llamarlo así o antiguo va a tardar más o menos como seis meses seis meses en que los clientes van a tener que esperar en el broker pero generando ganancias si seleccionan la estrategia han visto que ya se pudo este eh, vayan escuchando voy se, a arreglar unas ha cositas que por acá uno, dos servidores y ya se, ya no se puede inscribir pero se van a poder inscribir más no se preocupen igual no hay tanta presión ya que el trading todavía no comenzó El trading no comenzó por varias razones. La primera es que hace trading durante momentos de fiestas, no es buen momento. Y dos es que pues estaban, digamos, este, esperando tener una cantidad eh, suficiente grande para poder empezar eh, el trading. ¿okay? Pero también hay un tema de regulación. No es tan sencillo de llevar eh, más de dos millones de clientes a un broker que es un broker regulado. Nosotros no conocemos el nombre real del broker y es algo totalmente normal porque el objetivo de la compañía es evitar de pues, de crear digamos... Este, el broker este se hecho. llama Evolve. Así, Así se llama. En la página de, de Broker Group, estando desde una computadora, ustedes le dan clic derecho, inspeccionar elementos y ahí le sale. Ah, no, inspeccionar código fuente y ahí le sale el verdadero broker. Y Volv, lo llamamos y nos dijo que no, ya lo vimos en un video, que no tienen relación con Omega Pro, ya lo vimos en un video anterior. Hay situaciones que ya vivimos en el pasado, con, por ejemplo con el broker de Active Trev, con quien la, tra la compañía trabajía, trabajaba hace cuatro años, pero que perdieron el contrato en el primer año porque mucha gente sobre todo competencia estaban hablando al, al broker para decir, "Oye, estás trabajando este con eh, una empresa que es una pirámide y bla bla bla" y bueno, pues ellos O no sea, el que ni habla, ni habla mal de Omega de, Pro de es porque es competencia. refireron este terminar con el contrato con Omega. Imagínense si, si pasa lo mismo con el broker que tenemos ahora, obviamente la compañía no va a ser la misma. Evolve la, Markets. Ese. Entonces, Evolve, Evolve. Eh, eso pues eh, es algo genial porque los clientes dentro de muy poco tiempo van a poder ver sus cuentas, eh, generar este, pues, eh, ganancias en teoría porque también pueden generar pérdidas ¿eh? no estamos, eh, sabemos este, los riesgos que implica el trading pero sabemos que también son profesionales que tienen excelente resultado desde más de 15 años y, y, eso, es, y eso está ¿de qué les voy a hablar? les voy a hablar de estrategia a partir de, de este 2023 este primero 2023 de cómo tienen que manejar eso Igual, si hay preguntas este, de, de lo antiguo, vamos a seguir también respondiendo si hay algo que no fue suficiente claro, porque el objetivo es que ustedes no pueden proyectarse, trabajar, enfocarse en algo, si todavía hay algo que no está bien. ¿no? Entonces, es importante de, de, de, de ver eso, pero eh, el objetivo de ese Zoom, pues justamente es aclarar qué es lo que está pasando, por qué y, y a dónde vamos. Ahora, nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Omega Pro fue una compañía espectacular que ha cumplido siempre con sus promesas. Vea cómo habla en pasado. Fue una compañía espectacular. Con su promesa. y va a terminar siguiendo cumpliendo con su promesa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente los dueños eh, Dilawar y Andreas, ellos se van a enfocar en solucionar eso en los próximos seis meses. Ellos van a trabajar solamente en, en esa parte. Una vez que ya se solucionan, entonces, este pues veremos a Andreas y Dilawar en la empresa nueva que se hizo. Por el momento, por tema de, digamos, este, eh, <risa> estratégicos, entonces ellos no van a aparecer. Oh, qué bonita vista tienes, Luis. Uh, Bueno, dice ahí de Luis, pero no te llamas Luis. <risa> Estás en el mar. Entonces, este, el punto es eso: el punto es que vamos a, a tener. Este, un, algo muy estratégico con Go y están las mismas personas detrás, están Nader que todos conocen, está CAS, están Eike, eh, los que lo conocen también de América Latina, y bueno, eh, y ellos son los que van a trabajar el tema de Go. Del tema de marketing, ellos no van, no, no van a, no, es que digamos que no van a aparecer este, físicamente, ok, eh, ellos eh, digamos que se van van a terminar de solucionar lo antiguo y una vez que ya está solucionado entonces este pues ya van a estar eh, full con nosotros ok va a ser como una estrategia lo mismo de pulse mucha gente me han preguntado qué pasa con pulse pues pulse va a estar desapareció en el bajo office, va a seguir podremos seguir trabajando en pulse ok va a estar ahí pero dentro de unos meses oh, eh, go está haciendo una alianza con pulse y va y listo vale me oh, go también pues, me está haciendo una alianza con pulse qué interesante o sea, pareciera que Go Global, Omega Pro y Pulse es lo mismo. Pareciera. Da la sensación porque por qué. es tema de estrategia, ¿ok? Entonces, no se preocupen que los dueños, este, pues, todo el corporativo sigue. Solamente que, pues, unos estarán enfocados en temas este, diferentes, ¿vale? Ahora, eh, vamos a hablar de, de, de la nueva compañía, entonces, que se llama Go. ¿Ok? Esa empresa... Eh, tiene como propósito primero de ser de, de, de aprender de todos los errores que se han hecho y eh, de, de, de solución de digamos este de tener como una mejor eh, pues digamos este como uh, una una mayor este eh, digamos este planificación, una, una mayor este, estrategia. Ya este PDF para ya lo que analizamos. la hecho. parte legal no tengamos ningún problema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso llegaba eh, muchos de ustedes están en Colombia y ya se estaba complicando muchísimo en Colombia, ¿no? Que la DIAN prohibió, este, la, o no sé que la superintendencia prohibió este, la comercialización de Omega y todo eso. No, no sé Entonces, qué dicen, lo dicen como, como cualquier cosa. Ellos tenían eh, lo que les molestaba mucho era el tema de la inversión. Okay. Entonces, ellos aprendieron muchísimo para evitar de hablar de eso. Go ok la, la, la, el nombre es Go Global. pero nosotros no, vamos a decir Go Global. no, a no, solamente Go. ¿Por qué no, no, decir Go? no, que no, no, no, la superintendencia financiera otra tú vez. no, no, no, alguien, oye, te voy a presentar un negocio. no, no, no, va La gente, no, va a hacer? Va en Google, busca Go. ¿Pero no, va a encontrar? Va a encontrar Google, va a encontrar este, pues, no, no, sé, sí. no, pero no va a encontrar nuestra compañía, ¿ok? Entonces, este... ¡Ah, eso es, para eso digamos, lo hacen! Según, pero si, si dicen ustedes Go Global, no, pues ustedes este, ya, ya se quemaron, porque Go Global es muy probable que encuentren cosas, ¿ok? Sus, sus, sus prospectos. Vamos Ahora, a poner Go, entonces, siempre, en los videos. En go global Go un negocio y todo el mundo tiene que ser perfectamente, pues... ¡Qué inteligente! Eh, es que digamos, es. este, maduro... <risas> Este, y grande para saber que es un negocio que aplica aplicar riesgos, que tenemos que conocer este, la regulación, las leyes en nuestros países, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¡Léalo, mijo! Entonces, ¡Léalo! Nosotros de... sí lo de leímos, ese disclaimer. Es algo que cuesta muchísimo problema. ¿Por muchísimo qué no lo lee? Lea a mi editor, dinero, ¿verdad? Pero el problema es que, lamentablemente, aunque hay mucho dinero en la educación, muy pocas personas realmente lo están aprovechando o se están educando de la manera correcta. Entonces... Eh, el objetivo de Go es ofre ofrecer a, tra a través de cinco herramientas la presentación está en inglés pero no se preocupen que bueno más... voy a aprovechar que esto ya lo vimos okay. en un video pasado Entonces, de quédense ustedes de viéndolo herramientas eh, de voy a ir a traer algo de para tomar de, de herramientas set de comunicación de, eh, de <ríe> um, profesional bueno trabajo en ética con ética y eh, trabajar en resolver los problemas, ¿ok? Entonces, básicamente, el, el, la empresa de Go se enfoca en la educación, ¿ok? Ustedes lo entendieron, pero aquí donde aprend, aprendió eh, Omega y lo que siempre quisieron hacer es tener una, su propia plataforma de, educativa. Y adivinen qué, pues la vamos a tener, ¿ok? No vamos a tener este cursos o sea, a través de... De, de Facebook Live o de, o de, o de Zoom público, no. El, la, ahí vamos, vamos a tener realmente un entrenamiento y cursos muy enfocados en la parte pues, de liderazgo, de network marketing, eh, de finanzas, y va a ser a través de una plataforma. Esa plataforma es una plataforma súper interesante, súper super este, interactiva, porque esa plataforma por ejemplo un cliente va a comprar un paquete de 500 dólares pues ese el cliente va a tener crédito en la plataforma 500 dólares si quiere comprar un curso de john maxwell que cuesta 150 dólares va a poder utilizar de su crédito y le va a restar 350 dólares para comprar tal vez otro curso de eric curry que cuesta no sé 100 dólares y de repente puedes le estar a 250 y si quiere y si necesita un curso después que cuesta, no sé, $1,250, pues tendrá que pagar un paquete adicional de $1,000 para acreditar su saldo y poder comprar este, este su curso Entonces va a tener cursos que están grabados, ¿ok? Pero también va a tener cursos que van a ser digamos, este, eh, especialmente eh, digamos para algo, o sea, es, digamos que hay cursos que son como paquetes que ya existen en el mercado y que ya están en la plataforma pero ahí va a tener también cursos que va a ser especialmente enfocado en la parte de Go ustedes conocen eh, pues esos, esos entrenadores muchos de ellos ya han dado uno o varios cursos con, con la compañía y pues obviamente van a seguir aquí y la compañía está justamente eh, haciendo como contratos pues nuevos porque es una nueva compañía con esos grandes de la industria entonces, cómo funciona? Tendremos cinco paquetes, no diez ni doce, solamente cinco paquetes que inician desde 100 dólares hasta cinco mil, ¿ok? Vender paquete de educación de 50,000 mil no funciona con la parte legal, ¿ok? Por eso solamente vamos hasta cinco mil, pero cinco ah, mil con un costo de activación de nueve dólares, ¿ok? ¿De qué me perdí? Ese costo eh, se paga solamente una vez, o sea, por ejemplo, <coughs> si tú quieres comprar este un paquete que valga 20.000 puedes comprar cuatro paquetes de 5.000 y pagando el mismo día solamente pagas una vez 99 ok, entonces eso es muy interesante ahora dentro de Omega perdón, dentro de Go ok, ya no vamos a hablar de trading ya no vamos a hablar de inversión de licencia vamos a hablar de recompensas Ok, lo que vamos a decir simplemente Por cosa legal. es que Go es una empresa que se encarga de hacer eh, inversiones este, propias. Ok, y a través de sus inversiones no vamos a espe especificar qué es trading, qué es lo que hacen, no importa, no, no, simplemente que invierten en el mercado y que nosotros comprando un paquete educativo, ese paquete nos va a dar eh, recompensas diarias. Ok, entonces uh -huh. eh, se va a llamar, no sé, Rewards, eh, Daily Rewards o algo así. Eh, es lo que teníamos como Trading Output y entonces todos los días tendremos estas ganancias. En el plan de que si compramos un paquete de mil dólares, que cuesta mil noventa y nueve, dentro de 14 meses vamos a recibir en total... Sáquese un moco, eso es, sáquese okay. un moco. El plan es sencillo, lo en 14 meses. Ahora, vea cómo todos eh, lo hacen vamos a tener con el objetivo un de, de recompensas okay, lo que llaman community de que sea partners, más difícil okay. que lo denuncie. Y el concepto es muy sencillo. es el propósito es por de recomendar, todo. Okay, Es digamos este para no llamarlo network marketing, lo llaman programa de afiliación en lo cual si tú invitas a personas directamente vas a ganar 5% antes eran 7% pero con 70 30 ahí es directamente el 5%. Muy importante y muy interesante. Antes teníamos que hacer el login de login. Ahora el login de login ya no es necesario. O ¿Algo sea, tú puedes tener muchos directos y meterlos estoy en profundidad analizando y ahorita. Pueden ser tus directos. Es que probablemente no para tus equipos no, que están probablemente de abajo, no, aquí es. no vienen de su línea directo de Ustedes ellos. Ustedes no están viendo a la persona como su equipo porque mi otra cámara los para poder para... a los rangos okay, eso es Muy voy a para que ustedes puedan ver a porque la persona de esa forma tú vas tú no vas a regalar a la <ríe> las personas pero sobre todo cada vez que ellos están haciendo una recompra o sea por ejemplo si están comprando cuatro paquetes de cinco mil entonces tú vas a ganar cuatro veces 250 dólares ok o sea que ganarías mil dólares entonces Uh -huh. no tienes límite este, de cuánto quieres ganar o de puedes ganar obviamente pues va a depender también de tu paquete a ti pero si no pues no hay límite y podrías estar generando muy buenas ganancias solamente por venta directa ¿okay? lo que llama go direct program ahora lo que sigue es lo que es go network o sea para la red antes teníamos un binario bien el binario ya no va a existir o vamos a tener Esto es para la gente que mete binario, pero a más gente diferente porque lo que hace la compañía para asegurarse que no hay sobrepago este aunque haya no sé un hackeo o lo que lo que lo que sea que haya va a tener vamos tener sea que es pool, pool, no. okay, y cada uno de esos pools va a dar 2% de eh, ganancia. ¿Me explico? Eh, si la compañía factura 100 mil dólares, perdón, 100 millones de dólares en una semana, entonces todas las personas que calificaron en el pool 1 se van a compartir 2%. En ese ah, caso okay, 100 okay, son 2 okay. millones. De, Eso era lo que no entendí yo. Dólares. Y esas personas que están en el pool 1, si digamos que hay 10.000 personas, entonces este cada uno se va a compartir los 2 millones. Que son más o menos 200 dólares de ganancia. ¿Ok? Me explico. Entonces, el concepto es muy sencillo. Eh, cada pool representa una cantidad, en ese caso, por 100 millones de facturación de 2 millones. ¿Ok? Pero no son 200 y, dólares. El 2 pues cada pool, 2000. para poder llegar a cada pool, hay que hacer una eh, pues facturación en la pata de pago. Bueno, la pata eh, pequeña. ¿Ok? Aquí, para llegar al pequeño pool, es de 1.000. Para llegar a de 2 es de 2,000. Para llegar a 3 es de 4,000. Para llegar al de 4 es 8,000. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a la próxima lámina para que tengan una idea. Porque aquí tenemos como una aproximación de cuánto es lo que uno ganaría, pero es un ejemplo. ¿Ok? Aquí están hablando de una facturación de 25 millones de dólares. ¿Ok? Que se divide entre 14 pool. Ahí uh -huh. tenemos la target 1, la pool 1. La estimación dice que hay 8.500 personas que están ganando la pool 1. O sea, más de 8.000 personas que en su pata pequeña hicieron por lo menos 1.000 dólares, 1.000 puntos de facturación. ¿Ok? Entonces, para poder calificar, tú tienes que tener un paquete de 100 mínimo. ¿Ok? Si tú cumples con pues esto, aquí haces parte de 8.500 personas en el ejemplo que se dividen. Este 2% de, 20, de 25 millones, entonces cada uno ganaría en este caso 60 dólares. Ok, ahora si es parte del pool dos por, dos, por, ah, okay. que okay. 2, ah, ok, 2000 puntos en tu pata este, pequeña. Te, te, te, te, te, te, te. En este caso, por haber hecho el doble, no vas a ganar 120 dólares porque aquí en este pool 2 hay menos personas, hay 5000. Entonces, en este caso. Ganaría se agrega más. no 60 pero se agrega más o menos como 96 dólares a los 60 en total son 156 porque tú ganas de los dos ok el total son 156 mientras más objetivo cumpla menos personas Ahora, hay si no haces 2000 más ganas haces 4000 es lo que pues lo mismo aquí el ejemplo es que hay tres mil personas y entonces vas a ganar 60 más 156 ok más 100 y algo y entonces el total son 323 dólares. ¿Ok? Uh -huh. Sigue lo mismo. Pool 4 para todas las personas que califican y hacen 8 mil de, digamos, este. Bueno, papá, ya entendimos. Pequeña. Ya entendimos. Entonces, no te va a poner a explicar uno por uno, lo, ¿verdad? Lo que se podría ganar es cuando llegas aquí mucho más y eso, pues, es muy interesante. Si tu aspiración, aunque tú no estabas facturando 100 mil dólares a la semana, pero si tu aspiración es de crecer, pues entonces este, la verdad que un mitad de tabla ya estás al 10%. Entonces, también es muy, muy, muy interesante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona el sistema de network? Es el mismo concepto del binario, o sea que la pata fuerte sigue, eh, sigue siendo la pata fuerte. ¿Ok? Y el volumen se queda. Si tenemos 11.000 de facturación a la pata fuerte y 8.000 de facturación a la pata pequeña... Justamente del ejemplo de $8,000 nos vamos a ganar $653 dólares ah, okay, el tontos, lunes. Okay. Y de $8,000 quedan cero. Okay, <ríe> yo estoy poniendo la aquí, atención como que si yo fuera a invertir 3, en esta mierda. Creo que hasta, hasta aquí es bastante sencillo y era lo mismo, es el mismo concepto que un binario. Si aquí yo echo $8,500... No es confirmado al 100%, pero la, la primera semana nos vamos a dar cuenta. En teoría, me pagan 8,000 y en teoría tengo 500 que me quedan aquí. ¿Ok? Entonces, en teoría, ojalá sea así. Y eso que yo entendí bien. Ahora, eh, tendremos también un nuevo concepto de rango. Bueno, eso super es genérico que yo no me... Eso no me, no me motiva tanto, pero ya no vamos a hacer diamantes, vamos a hacer G, ¿ok? Porque es de Go y vamos a hacer G. Entonces, si tú eres silver, te vas, vas a llamar G4. Si eres oro, te vas a llamar G5. Si eres platinum, G6, G7, ¿ok? El rango va a seguir, ¿ok? Entonces, si tú eh, eh, eras, este no sé, oro, entonces tú eres G5, ¿ok? El concepto, de esos rangos es muy interesante porque porque si ya recibiste tu bono de rango como silver como oro como diamante entonces se tengo una promoción espectacular para ese mes que misia y es que la compañía sabe que pues ya llevamos tres meses sin facturar entonces si tú es así ah yo pensé para que no sabía este año la compañía este mes de febrero por lograr a volver a hacer tu rango entonces te va a pagar tu rango tu premio tu premio nuevamente ok entonces y si no lo logras no importa tú sigues siendo tu rango que tenías antes pero si logras otra vez entonces adivina todo qué, con el fin de que metan a más gente un, a esta eh, nueva plataforma de reward trip que no se llama Retreat, que no se llama silver trip pero bueno te, te ganas te vuelvas otra vez Súper genérico los nombres para que no se les asocie este, a un eh, Leadership Summit Exclusive Event, ok, un reward, event, ok, etcétera, etcétera. Leadership Blue, Summit Black, Exclusive etc., Invite, etc., ok. Entonces, eh, obviamente, para poder calificar lo mismo de antes, tenemos que tener un paquete de 500 dólares. La pregunta que me podrían estar haciendo, pero ahorita voy a checar el chat, es: eh, Julien, ¿hay que volver a comprar un nuevo paquete? Sí. Tenemos todos que volver a comprar un nuevo paquete. Vuelvan a meter para, platita, eh, Eso es, ácido, fresca, Eso mira. es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nuestro dinero está en Omega, está en el Broker, está en el proceso de retiro. Entonces, ahí está. Y todos está tenemos retiro, que volver dice. a comprar un paquete. ¿Ok? Ahora, ahí es el G1, G2, G3. 3 ¿Ok? Eh, la calificación para el primer rango, para el segundo rango, para el tercer rango, ok. Uh, aquí está lo de G4 que es como Silver. Pueden uh -huh. ver que la facturación es mucho más grande. Antes era 16 mil y 24 000. ahora son 40 y 40, ok. Para recalificar eh, Silver, ok. Pero la realidad es que este mes de febrero. Si todos volvemos a comprar un paquete y no sé, digamos que tengamos en el equipo eh, 20 personas que vuelven a comprar un paquete mínimo de 500 dólares, pues ya son 10 mil puntos. Ok, entonces eh, digamos que puede ser muy rápido de poder recalificar G5 es el oro, G6 es el platino, el G7, perdón. El g 7 es el diamante, 500 y 500, un millón 250, 250, 3 millones y terminamos con 6 millones y. Qué inteligentes, porque si usted también pone en, Entonces, en internet, g 7 E8, E9, no les va, salir, Google, otro, les va a salir no la compañía Google, les va a salir un celular. Entonces, Porque casi este que MC todos esos modelos es ya han sido utilizados por marcas para que sean el nombre okay. en del modelo, de la marca. Que vamos a utilizar. No estar confirmado el lugar, pero tendremos un evento... Súper, eh, súper bien pensado de, todo. De, digamos, este de, de, de lanzamiento. Luego tendremos una convención en junio. Entonces, si tú... Por ejemplo, si usted pone meses, en hoy estamos internet enero, junio, Diamante meses, Corona. Y Diamante idea, azul. Durante esa convención. Va a salir muy relacionada. Relacionada a esa palabra. Sus, a a como líder. Omega -4. Pero sería espectacular de que tal vez al inicio de Go No veamos a Andreas y a Dialogar públicamente, pero que hay, a, en esa convención ya está todo solucionado lo del broker, ya tengamos todo el, el dinero en los wallets, este y listo para poder tirar que todos nuestros clientes estén felices, que todos nosotros también seamos felices y ahí sería realmente algo muy brutal que podría estar llegando en junio 2023, ok? Eh, como siempre, pues los eventos eh, de reconocimientos que están para octubre 2023 y abril 2024 y aquí una Expo en enero 2024, ok? Entonces básicamente esos son los eventos que están planeando la compañía y ya sabe que siempre la idea es proyectarse con los dos próximos años. Bueno, eh, aquí aquí entonces es, es todo. Esto es la presentación. Muy sencilla. Eh, realmente muy fácil de explicar. Es en inglés, pero pronto lo tenemos en español. Ok. O, go en eh, plataforma de educación con, eh, con los mejores entrenadores. Paquetes de educación que van desde 100 a 5 mil dólares. Y además, pues tus paquetes. Eh, educativos van a generar ganancias diarias que vas a poder ver en tu eh, en tu back office y el, el objetivo es que en 14 meses vas a poder duplicar eh, tu ganancia ok concepto de beneficio eh, a través de un de, un, de un de la recomendación de un programa de afiliación y voy a ganar de dos maneras primera manera venta directa segunda manera pool ok entonces, el pool me da un por medio de 60 dólares hasta 100 mil dólares de ganancia cada semana si yo cumplo con los requisitos. ¿Ok? Eh, siguiente es el ejemplo. ¿Pero porque qué vuelve a repetir absolutamente el todo? De red, de red, un plan ¿Por qué? No de... entiendo. Pero vamos con todo. Entonces, otra vez voy a volver a ver todos los mensajes porque se me había ido creo que ahora sí puedo poner ah. presente, presente, presente ya tengo que adelantarme un poquito ok, muy pronto tenemos en español, se va el audio por momentos, verifica tu conexión se escucha perfecto, ok no comprendo muy bien este eh, no te preocupes, haremos llega grabación, te ayudar a entender okay, no venimos. comprendo muy bien este significa alguien reclamando sí. G4 es un oro mi black, no G4 es un silver. Soy inversionista y deseo ser líder. Logro entender que tengo que comprar un paquete. Sí, sí, Erika, tienes que comprar un nuevo paquete. Eh, bueno, todos los que los networkers que quieren iniciar con Go eh, tienen que comprar un paquete. Mi Black G3 es silver y G4. No, amigos, les, les, les recuerdo eh, checar bien y G4 es el silver. Aunque la facturación... Yo hablo, no hablo de la facturación, yo hablo de los de los, de los los premios. Eh, vamos por el G11, <ríe> con quien cuento, dice nuestro Blue Diamond. Sí, vamos por esta G, ganar, ganar, ganar. Sí, muy bien, excelente. No lo había visto así. G4 viene siendo oro. Bueno, según yo es silver, de la, de la recompensa del viaje. Así se habla, la Julieta. Ahí, esto está bien. No hay ninguna pregunta. Ustedes ya sabían, ya, ya están súper, súper bien. Mucho mejor ese plan de compresión. Vamos con esos rangos, ¿verdad que sí? Mejor mi diamante. Para subir de rango en esta estructura abajo, sí. Eh, no, perdón que no, no lo detalle, pero estaba escrito aquí. Por ejemplo, miren, eso no lo he visto. No, no lo he visto todavía. Vamos a leer. En el, en el orden. Ok. Ay, está mucho mejor. Sí, está aquí. Go, go, go. Con más fuerza. Si sí, es mi William, eso se puede Con más fuerza que nunca. <risa> ya estamos. El mejor vehículo financiero Eja, que lleva hermoso, tres meses sin gracias, pagar. Gracias pues, paquetes más económicos. Si este top. Pero pues, por, por, de dentro de la, del año, ya creo que va a estar disponible se retirado no, okay, no, no, se va a pasar en Go. se eso, ¿se requiere que que no, no, para el retorno del dinero en no. eh, otra muy no, Muy pregunta, William. no, William. no, sé si se no, que hice, pero no, sí o sí, se favor, pongan todos sus nombres y dirección en, eh, en, la, en el back office de Go. En teoría, hasta en los vuelvan a hackear, no, no, no, requerir, requerir que apenas tuvimos no, eh, cuando ya vamos a poder tener acceso a Go dentro de creo que mañana en Teoría con el mismo usuario y contraseña, entonces, Chicos, eh, que poner nuestro, nuestro, nuestro, voy a dejarlos acá. Si ustedes quieren ver este vídeo, eh, le ponen. Bueno, aquí era pre-launch, pre-lanzamiento go, go Global, pero pónganlo así: p launch Go Global, para que ustedes también, si quieren verlo completo, eh lo pueden ver ya hablamos de esto ya dijimos que esto es simplemente más de lo mismo gente de verdad de verdad si usted quiere perder su dinero métalo a google si usted ya reconoció que omega pro era un esquema ponzi no siga dándole vueltas al asunto no siga viendo este tipo de, eh, de llamadas de esta gente y usted enfóquese en hacer lo que siempre ha hecho, que es ganar dinero honradamente. Si usted quiere seguir ganando dinero fácil, robándole a la gente que eh, usted mete, porque esto va a caer sí o sí, sigan este tipo de esquemas. Eh, eso es todo muchachos.